Hola cómo están todos ustedes, hoy vamos a hacer un video después de harto tiempo que no había subido nada al canal con respecto al funcionamiento de una caja de válvulas, una caja de válvulas de las transmisiones automáticas vamos a ir explicando cada una de las válvulas y de las electroválvulas que hay en ella para después ir explicando el funcionamiento para cada uno de los cambios vamos a ver este vídeo, ¿Quieres saber más? ¡Escucha! Acá podemos ver un circuito base de una caja de válvulas con sus electroválvulas en donde podemos apreciar el cárter de aceite con su filtro de aceite, esta es la bomba de aceite la cual va a suministrar el caudal al sistema, esta es la válvula de control de presión del convertidor de torque y esta es la válvula de control del embrague de acoplamiento que se encuentra en la parte de atrás del convertidor ese convertidor de par. Acá tenemos una válvula limitadora de presión. Y acá tenemos el regulador de presión principal. Este es un pequeño reservatorio de caudal o acumulador. Acá tenemos la válvula de cambio en donde viene a dar la palanca de cambio con su posición R, neutral y parking y D de directa o drive. Estas es son las electroválvulas de control del embrague de acoplamiento del convertidor. Esta es la válvula solenoide de baja y reversa. Esta es la válvula solenoide de segunda. Esta es la válvula de solenoide de reducción. Esta es la válvula solenoide de sobremarcha. Y la válvula de solenoide de reducción. Que controlan las eh, válvulas de control de los circuitos? de los cambios por decirlo acá tenemos la válvula, de soleno, la válvula de reducción la válvula de sobremarcha y que generalmente estas válvulas llevan el nombre de las mismas electroválvulas acá tenemos la válvula de control de falla A o función de falla segura y esta es la válvula de protección de falla B que controlan obviamente todos los elementos ya de mando, estos son los acumuladores, el embrague de reversa, el freno de reversa, el freno de segunda, el embrague de reducción, el embrague de sobremarcha, el freno de reducción y el embrague de directa, estas son las partes que constituyen este elemento, a continuación vamos a ver, y esta es una válvula interruptora, a continuación vamos a ver todo el sistema, cómo funciona en cada una de las marchas. A continuación vamos a ver cada una de las partes, cómo funcionan en los diferentes estados en que pueda estar la palanca de cambio. La primera que vamos a analizar es la marcha neutral. Estando el motor en funcionamiento, nuestra bomba suministra el caudal a toda la caja de válvulas. La línea roja significa la zona de alta presión, mientras que la zona azul significa la zona de presión atmosférica. Podemos apreciar que en marcha neutral ya hay algunas electroválvulas activadas y una de ellas es la válvula solenoide de reducción, al accionarse esta válvula alimenta la válvula de control de presión de reducción y con ello el freno de reducción, pero también se alimenta la válvula solenoide de baja y reversa, la cual alimenta la válvula de mando acciona el freno de reversa, con esto se concluye la posición en marcha neutral. En primera velocidad, la bomba de aceite suministra el caudal al sistema, y en esta fase se encuentran las siguientes electroválvulas accionadas. La válvula solenoide de reducción que va a alimentar el freno de reducción. La válvula solenoide de baja y reversa que va a alimentar la, la válvula de control del freno de baja y reversa y a su vez el freno de reversa. Pero también está accionada la válvula solenoide de reducción, que va a alimentar el embrague de reducción. En la segunda marcha la bomba sigue suministrando su caudal, no olvidemos que esta bomba la mueve directamente el motor a combustión interna, podemos apreciar que el líquido aquí está, la, llega a la válvula de control de la palanca de cambio que está en D y queda accionada las siguientes electroválvulas la válvula solenoide de reducción, que va a controlar el freno de reducción, la válvula solenoide de segunda, la cual va a accionar el freno de segunda, y la válvula solenoide de reducción, que esta va a controlar el embrague de reducción. Con esto se concluye la posición para la segunda velocidad. En la tercera marcha, nuestra bomba obviamente sigue eh, suministrando el caudal tanto al regulador de presión como a la válvula de posición de la palanca de cambio que, y están accionadas las siguientes electroválvulas. La válvula solenoide de reducción, que va a alimentar el freno de reducción. La válvula solenoide de reducción, que va a controlar el embrague de reducción. la válvula solenoide de sobremarcha, la cual va a accionar el embrague de sobremarcha. Con esto queda concluida ya la tercera velocidad de nuestra transmisión con control electrónico. Cuando el vehículo ha alcanzado una cierta velocidad, por los sensores de velocidad de salida y entrada, se selecciona la cuarta marcha. Nuestra bomba sigue suministrando el caudal, en donde va a llegar a la válvula reguladora de presión y a la válvula de la posición de la palanca de cambio. Y aquí se encuentran accionadas las siguientes electroválvulas. La válvula solenoide de sobremarcha, que va a alimentar el embrague de sobremarcha. la válvula solenoide de reducción que va a controlar el embrague de reducción y la válvula solenoide de baja y reversa. que en este instante el convertidor de par, ya está aplicado el embrague del convertidor, es decir, se invirtió el flujo dentro del convertidor de par, en la quinta marcha la bomba sigue suministrando el caudal, el cual llega al regulador de presión principal y a la válvula de posición de la transmisión de velocidades. Aquí se encuentran accionados los siguientes solenoides o electroválvulas. La válvula solenoide de sobremarcha el cual va a accionar el embrague de sobremarcha. la válvula solenoide de segunda y la válvula solenoide de baja y reversa con esto queda ya accionada la quinta velocidad de nuestra transmisión, ahí vamos a alimentar el embrague de directa. En reversa vamos a ver que están accionados los siguientes elementos, obviamente la palanca de cambio está posicionada en reversa y se encuentran accionados los siguientes solenoides. Nótese que el convertidor de torque tiene desacoplada la, el embrague. La válvula de solenoide de reducción está aplicada para hacer que el freno de reducción quede accionado. También tenemos la válvula solenoide de baja y marcha atrás, la cual acciona el freno de reversa. Y con esto queda ya seleccionada la reversa. Podemos ver que ahí estaban aplicadas los tres elementos. Esta es la manera básica cómo funciona una caja de solenoides o caja de válvulas de una transmisión automática con control electrónico de 5 velocidades. Espero les haya gustado. Que tengan buen día. Si quieres saber más sobre los videos que tengo en YouTube Simplemente tienes que buscarlo por mi nombre, así de sencillo.